Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico Oracolo o lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día lunes 27 de febrero Al día domingo 5 de marzo del año 2023 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues vamos a empezar la lectura Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue Me sigo con mis cartas y termino con los de Doreen Virtue Uh, mientras esté mezclando quería hacer unos pequeños comentarios uh, Hoy es 24 de febrero, ahorita que estoy grabando este video Y se cumple justamente un año desde que Rusia invadió a Ucrania Y bueno, pues yo no sé cómo se sientan ustedes al respecto Pero a mí la verdad sí es una situación que me preocupa a sobremanera que me decepciona también en cuanto a la humanidad como tal que no haya respondido pues el mundo ante esa atrocidad de una manera rápida por miedo prácticamente a que pues estallara una tercera guerra mundial y um, me recuerda mucho a situaciones uh, donde uno ve que algo está mal y por miedo ante la situación o lo que fuera algún tipo de miedo, la gente se congela no y a veces pues ni siquiera quiere verlo como algo real. Y vemos la historia este, pues, que se repite hasta cierto grado, sea con cualquier tipo de dictador, sea Stalin, Mussolini, Hitler... De hecho, este, los judíos mismos, que eran advertidos por sus parientes de que se estaba escalando la situación, que había campos de trabajo, de concentración, que había rumores de, del exterminio nazi, este, muchos decían, ay, está exagerado, esto no es, no es tan grave, ¿no? no pasa nada. Y bueno, pues fueron las personas que no salieron huyendo de Alemania, y pues muchos tuvieron que, que vivir con uh, pues, las consecuencias tan negativas de no ver una, una realidad, ¿no? Y uh, pongo un ejemplo menos dramático, pero igual de importante, el bullying ¿no? en el que existe pues, en muchas instituciones. Los niños son molestados Y la violencia en general este, Esta expresión de violencia del ser humano A mí la verdad me tiene bastante Pues hasta cierto grado como deprimido Un poquito, ¿no? Porque parece ser que la humanidad no, no entiende No aprende No crece de sus errores Y este Creo que es de suma importancia Entender el pasado, comprenderlo, entenderlo, entender qué llevó a qué y por qué, y uh, así se puede entender el presente también, ¿no? uh, Parece que es parte del condicionamiento humano, o de la condición humana, el no querer ver la realidad al 100% y el no reaccionar a tiempo también, ¿no? entonces bueno, uh, esto creo que es una lección importante para que la gente realmente abra los ojos y vea lo que es real y uh, creo que nos asusta la realidad muchas veces y nos hartamos de tanta negatividad y, y no lo queremos ver ver como algo real, sino, ok, bueno, ya vimos las noticias, ay sí, qué tragedia, qué terrible lo que está pasando en Ucrania, sí, bueno, mejor voy a ver ahorita una película para distraerme, y no, o ahorita voy a ver algo cómico, y, y ya. Y creo que es importante que tomemos acción, cada quien desde donde se encuentra, ¿no? Puede ser un gesto tan sencillo, desde poner que se yo, un marco en tu foto principal de redes sociales con un marco diciendo, yo apoyo a Ucrania, no estoy en contra de la guerra o en contra de la violencia. Uh, es, es, ese gesto tan simple, pues ya puede cambiar algo. no Puede ser que alguien lo vea y diga, sí, tiene razón. Y bueno, obviamente hay personas que tienen un poder mucho mayor que nosotros que somos civiles y estamos aparte, digo, en mi caso yo en México, tan lejos de, de toda la situación, pero puede influenciar un poquito, ¿no? En, pues trato, es lo que he tratado de hacer con esos videos, ¿no? De, de cambiar el estado anímico de la gente, de, de que haya un despertar de la conciencia, de que haya un crecimiento espiritual. Ah, y, como saben, trato de evitar muchas veces el tema de la política, pero esta semana me di cuenta que es casi imposible, porque es algo que nos influye y atañe todos los días. Y siendo humanos, este, viviendo esta realidad, pues tenemos que este, también de repente darnos cuenta de que pues, no puedes ignorar una, una realidad. Entonces, todo esto para pedirles, siendo hoy el aniversario de la, de la guerra, que cada uno de ustedes... Haga una plegaria de corazón, porque se encuentre una solución pacífica, amorosa, justa, eh, para esta situación. Eh, y sobre todo con, con esas palabras, ¿no? amorosa, pacífica y justa. Uh, y yo siento que eh, como seres humanos en conjunto podemos hacer mucho y aunque no lo hagamos en sincronía en el mismo momento, esa energía en el universo se va multiplicando entonces digamos que son 200 personas las que están viendo este video a través de una semana ah, pues ya son 200 eh, energías elevadas positivas visualizando esta paz este milagro de que este, finaliza esta situación. ¿no? Y yo creo que podemos hacer esto pues con casi todas las cosas tan negativas que están pasando. Y es algo difícil. ¿no? Uh, ya nos malacostumbramos a ver tanta violencia, nos malacostumbramos a ver esta disociación de la sociedad, estos extremos cada vez más fuertes pero como decía en el video anterior uh, creo que nos están preparando en este mes, más o menos hasta el 24 de marzo nos están preparando para algo muy positivo, entonces yo creo que la gente que vibra en positivo uh, esto es un poquito como un catalizador digamos, o una lupa no sé cómo decirlo pero que es algo que va a Ex, sí, crecer exponencialmente ¿no? la energía. Entonces, transmitamos esa energía positiva, por favor. ¿no? Y es algo, digo, desde algo muy sencillo, donde tú puedes tocar a tus seres queridos, a los que están cerca de ti, los puedes influenciar. Y muchas veces influenciamos sin darnos cuenta a segundas, terceras, cuartas, quintas personas o mucho más lejano todavía, ¿no? Entonces, haz eso, por favor. Uh, Vibra en positivo, sé una buena persona y haz el bien, sé tu mejor versión. Uh, me he topado en esta semana con muchas agresiones de la nada, de, de gente que ni conozco, y había un señor que, me, que se quiso pelear conmigo, me quería pegar, gritándome, o sea, como un loco, y de la nada. Y que dices, bueno, pues me metí en mi automóvil y el señor pues, se subió a su moto y se fue. Y no pasó mayores, pero dije, bueno, si tuviera una pistola... Y, y en su locura, quién sabe que tenía el Señor, pues me disparan nada más así, ¿no? Entonces es, es uh, demasiado violento el mundo en el que estamos viviendo. Y yo no creo que, que la violencia lleve a algo bueno, uh, ni se pueda justificar ningún tipo de violencia, ¿no? Uh, ahora sí que soy un poquito más a la antiguita como Mahatma Gandhi que pienso que realmente a través de, de la paz, la paciencia, el silencio, la meditación uh, y, y la visualización de lo positivo podemos lograr algo positivo. Entonces, bueno, este, y esa pues puede ser a través de la meditación, puede ser a través de la oración. ¿okay? Eso era lo que quería pedir dentro de este video, de que no, uh, no nos olvidemos que no estamos solos en este mundo, y yo espero nunca tener que vivir una guerra ni vivir esa violencia uh, que bueno pues a mí se me hace aterrador la verdad y este tenemos muchos ejemplos no solo está la de turquía pues está siria todavía que todo el mundo ya se olvidó de siria ¿no? Uh, y bueno pues tanta gente que ha tenido que huir a abandonar su país este dejemos todo el rollo de Centroamérica uh, y bueno la cuestión es uh, también quería comentar si desconoces un tema no opines es mejor informarse hoy en día gracias a internet tienes una vasta eh, información que puedes obtener y hazlo de fuentes confiables, como Wikipedia, por ejemplo, se no hace muy confiable. O que sea de una transmisión, pues, seria, ¿no? Que sé yo, de la BBC de Londres, del New York Times, del Washington Post, eh, el País en España, el periódico, la fuente que quieras. Uh, o sobre todo con cosas del pasado, porque siempre se puede entintar con un tono político o algo. Esto también es algo que aprendí a través del tiempo que tienes que ver quién está transmitiendo la información y de qué manera lo está haciendo, este, porque como seres humanos es muy difícil que podamos ser totalmente objetivos. Normalmente los documentales lo tratan de ser, dan, dan hechos y dicen esto pasó en tal fecha, Murieron tantos, este, tantos salieron heridos, etc. ¿no? Uh, un, un documental trata de ser lo más objetivo posible. Entonces, bueno, infórmate antes de opinar. Uh, noto que mucha gente opina lo estúpido, sin tener noción de lo que está hablando. Y opina por una emoción que tiene. Y eh, también he aprendido, y se vio con las elecciones de Trump, y las elecciones en general, que es algo cultural, que la gente vota con las emociones y no con, con las neuronas. Entonces, este, aprende a, a diferenciar. ¿no? Uh, yo puedo ser muy apasionado o defender este, mucho una opinión, pero trato de ser justo trato de ser objetivo y eh, por lo mismo digo infórmate eh, muy bien antes de opinar acerca de un tema si desconoces el tema y te interesa pues eh, ve, ¿no? infórmate y yo creo que hoy en día con tanta información y más en el hemisferio occidente donde pues hay una libertad de prensa nos podemos empapar con la información que queremos adquirir eh, y bueno pues utilice esa información para algo positivo ¿Okay? muy bien uh, porque también estoy viendo de que sobre todo en lo que es redes sociales y la información hay una manera de manipular al, al que está viendo al vidente extraordinaria estaba viendo un documental sobre pues lo que ven los rusos en rusia y cómo Putin justifica su guerra, y la gente lo cree, ¿no? Es como es posible. Y por eso, igual, mucha gente en, con los nazis decía: ¿cómo era posible que apoyaran a Hitler? Y lo mismo: ¿cómo era posible que apoyaran a Mussolini? ¿Cómo era posible que apoyaran a Franco? Y ahora sí que aquí en México, ¿cómo es posible que apoyen a, a nuestro presidente, a AMLO? Este, pues hay que ver este, el pasado qué es lo que ha pasado y por qué la gente está creyendo en esto ¿no? entonces es mucho más emocional y gutural el asunto que intelectual eh, y me parece sumamente interesante y socialmente este, fascinante y, pero me decepciona que como humanidad aparentemente no lleguemos a aprender del pasado y pues hay un dicho que si no aprendes del pasado estás obligado a repetirlo ¿no? entonces bueno eso como como consejo pero sí siento mucha uh, agresión mucha violencia mucha distorsión ¿no? distorsión también de las noticias ¿no? entonces hay que saber ser objetivo ¿okay? Y vibrar en alto a pesar de todo esto. Puedes contribuir, uh, como decía, haciendo oraciones, meditaciones, visualizando algo en positivo. y estoy tu contribución? No. Y uh, uh, yo creo que si lo hacemos cada vez más personas podemos cambiar toda esta vibración negativa. Y como estaba diciendo, yo creo que nos están preparando este, este mes, así como apresuradamente, para que se llegue a exponencializar toda esta energía positiva. Muy bien, entonces empecemos. Ah, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miren otra vez esta carta, Honesty, Honestidad. Y bueno, hablando de lo que estaba hablando, yo creo que ahora esta honestidad tiene que ver con ser realmente objetivos, ¿no? El ser objetivo hacia uno mismo y en, hacia una realidad, a una situación. Um, ah, bueno, ahorita termino de leerlo, pero se me ocurrió algo que vi en Facebook, que se me hizo muy interesante. Y dice, I'm, touch, uh, I'm in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación. Bueno, lo que quería comentar y termino de comentar esta carta, es que lo que vi en Facebook uh, es que había. Estaban. Y ya he tocado esto del de punto de vista, ¿no? Alguna vez di el ejemplo que si tienes, uh, digamos, un cilindro, ¿no? Que es así. Y le pones luz acá, pues se va a proyectar aquí. En la sombra, pues un círculo, ¿no? Pero haz de cuenta que este cilindro tenga lo mismo de alto que de largo, pues de esta parte te va a parecer un cuadrado. Entonces, bueno, es el mismo obje objetivo, objeto, pero son dos visiones diferentes y son dos realidades reales y totalmente diferentes entonces lo que vi en facebook era prácticamente esta idea y te daba una escena donde parece que le roban el bolso a una señora luego hay otra escena de este lado que esta persona que va corriendo con supuestamente el bolso empuja a un viejito y luego se hace para atrás y es lo que he dicho no es Trata de ver la realidad como si fuera una obra de teatro y ya esté hacia atrás. Entonces se abre es, este campo de visión y se ve que se está cayendo algo del edificio y esta persona al empujar al viejito le salva la vida. Entonces esa es la historia completa. ¿no? Entonces creo que me doy a entender de que tratemos de no juzgar o ser prejuiciosos al saber nada más un cacho de una realidad de una historia ¿no? hay que saber la historia completa y creo que esto este, pues hace mucha lógica con lo que dije antes de repartir las cartas entonces seamos lo suficientemente en este sentido pues dice honestidad pero yo siento que realmente ser totalmente objetivos a alejarnos lo más posible ¿no? y ver causa y efecto, que es realmente lo que pues es la vida, causa y efecto, ¿no? todo el tiempo. Y uh, de ahí pues ya te puedes formar tu opinión. ¿no? A mí lo que me hace mucho ruido es la injusticia, uh, y uh, justamente esta persona que me empezó a agredir en esta semana me hizo recorrer como 50 años atrás cuando me hacían bullying en el, en el colegio O sea, me metí en mi caparazón De uh, Peligro y, y pues me metí En mi carro y cerré No, Muchos en México dirían Ah, qué cobarde, que hubieras peleado con él Y a ver quién es más macho y más hombre Y pura estupidez Porque pienso que la violencia crea violencia O sea, una energía se va multiplicando Igual que creo que el amor Da amor y paz da paz, etc. Bueno, entonces creo que me di a entender en cuanto a esta carta, que es la que va a regir esta semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Continuemos, para el día lunes y martes la carta dice transmutación, cambio. Pues justamente hablando de cambiar esta energía negativa a positiva, ¿no? Arcángel Zadkiel, transmuta, cambia, tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Satgiel, te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. ¿Okay? Todo es posible. Los milagros existen. Entonces, por más que tu mente negativa te diga no, no es posible, no, no, no, sí es posible. ¿Okay? Entonces, inténtalo. Yo creo que un... Luis Hayes decía, un pensamiento es muy fácil de cambiar Y realmente pues lo que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento negativo en positivo Esa vibración baja, elevarla ¿okay? Y uh, también tiene que ver mucho con tu historia personal obviamente Yo puedo comparar hoy en día a mis papás Y podría decir que mi papá era mucho más positivo que mi mamá mi mamá siempre veía el pero, uh, lo negativo, uh, es que es poco probable, no creo que pueda suceder. Y mi papá era de, ah, vamos a hacer esto y, y va a estar padre porque de aquí pues, va a surgir esto, ¿no? Ya visualizaba lo positivo. Y en cuanto a manifestaciones, puedo comparar las dos vidas. Pues mi mamá manifestó muchas cosas negativas y mi padre muchas cosas positivas. Entonces, este, pues nos conviene, ¿no? Vibrar en alto. ¿okay? Y eso tiene que ver también con la fe. Al fin y al cabo, este, pues la Corte Celestial nos ama y nos apoya y está aquí para, para ayudarnos, ¿no? Muy bien. Eh, para el miércoles y el jueves, la carta dice... Maestros ascendidos, bueno, hablando de la ayuda, ¿no? del apoyo. Dice Arcángel Metatrón: Yo, Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Okay. Metatrón, si te recuerdan, fue uno de los dos, el otro es Sandalfon, ah, seres humanos que fueron ascendidos directamente. A, a ser arcángeles ¿okay? y se dice que ambos por haber sido seres humanos conocen mejor que nadie la condición humana las dudas el miedo, el enojo todas estas vibraciones negativas ¿no? entonces bueno uh, si quieres ponerle nombre pues pídele a Metatron o a Sandalfón que te ayude uh, a elevar esa energía, si, si crees que no puedes o crees que no es posible, ¿okay? o esos pensamientos negativos en positivos. Por último, el viernes, sábado y domingo, la carta dice, oraciones contestadas, o sea, la manifestación. ¿okay? Y dice Arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Aquí subrayo de acuerdo al tiempo divino. No significa que se vaya a manifestar justamente en estos tres días. Pero ya surgió efecto pues lo que has trabajado en esta semana. ¿okay? Todo es resu se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces bueno, desde la oración para Ucrania hasta la oración para la gente que... Necesita amor, que se siente sola, que está desplazada, este, que ha sido abandonada, que ha sido maltratada. Este, pues aquí está uh, ese trabajo de luz. ¿no? Y todos somos canales de luz, todos canalizamos uh, siendo seres vivos, todos canalizamos esta luz, esta, que es la luz desde la fuente. Que será Dios, el universo o cual sea tu creencia. ¿Ok? Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o cumplen años. Miren qué tal. Guía divina. ¿Ok? Entonces, esto me encantó porque siento que hay mucha gente que dice, sí, sí, pero yo, yo no puedo. O yo no tengo esa conexión. Pide esa conexión hacia la propia divinidad si crees que no puedes conectar con tu propia divinidad uh, hasta cierto grado creo que nos están dando el, un ejemplo desde los últimos años de qué no hacer, qué no vivir uh, y uh, vibrar en positivo ¿no? Comenté también que con la pandemia yo sentía que era una gran oportunidad para la humanidad para unirse como humanidad y desgraciadamente yo creo que fallamos rotundamente y al contrario salieron como más las cosas negativas y animales del ser humano, menos espirituales digamos. Entonces, bueno, tal vez ahorita nos están ejemplificando que no hacer Y esta expansión de locura de, de Putin, del imperialismo, uh, y, y, y quiero que quede claro, no, no, no quiero empezar un debate o hablar de política y de capitalismo y socialismo y comunismo y demás, uh, porque estoy igual de consciente que ha habido un imperialismo de parte de pues Occidente igual, ¿no? Desde la colonización. Entonces, este. Es el ser humano en general, ¿no? Este, no, no quiero irme por la política, sino la condición humana. ¿Okay? Pero yo creo que ya es tiempo de cambiar esto. Y los que nos consideramos seres de luz, pues trabajar con la luz, ¿no? Si tú dices, no, yo no me considero un ser de luz, aunque lo eres, <risa> este, pues entonces por lo menos haz una oración, si no quieres hacer una oración. Trata de visualizar uh, un lugar de paz y de tranquilidad y trata de visualizarlo por lo menos por cinco minutos. Por favor, ¿no? Este, no de, ah, ya lo visualicé tres segundos y como el consumismo de, de redes sociales de hoy en día bueno, y pide desde el corazón esa paz para el mundo y para ti misma obviamente, o para ti mismo ¿okay? bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres disfruta de tu vida, disfruta de la vida uh, y trata de ser tu mejor versión en todos los aspectos y recuerda, no estás sola, no estás solo. Por una parte, la corte celestial te acompaña, los ángeles. Por otro lado, no estás sola, no estás solo en este mundo. No seas ególatra, no seas egoísta. Sé una persona uh, compasiva. Y considera a los demás, considera las emociones de los demás. Lo noto también muchas veces manejando en automóvil. Hay gente que de repente maneja tan mal que... Ocupa dos carriles y, ah, sí, cierto, ni cuenta me di, ¿no? Y son, ah, podría decir la gente bobadas, pero no lo son, porque eso le puede costar la vida a alguien, se puede dar un accidente terrible. este Igual el, ay, no pasa nada, ¿no? Eh, como muy de adolescentes, y pues es justamente cuando pasa algo, ¿no? Y, y la gente, creo que es tiempo de tomar responsabilidad, ¿no? De no hacernos tontos y decir, ah, pues es que está muy lejos esto esto, no puedo hacer nada. Sino realmente creo que es tiempo de acción, de ser responsables y contribuir dentro de nuestras posibilidades en hacer de este mundo un mundo mejor. Bueno, hasta la próxima ocasión. Te mando un abrazo de luz, con mucho amor. Namaste.